Ahora te explicaré Maléfica parte 2, cuando comienza la película, vemos que algunas personas entran en ese bosque mágico donde vive Maléfica. Estaban robando algunas criaturas mágicas de allí. Durante esto, Maléfica también llega allí. Maléfica tiene dos de ellos entre esos tres. Pero el tercero corre desde allí en los bosques lejanos mientras roba esa criatura. Allí estaban las flores resplandecientes, ese hombre corre hacia el reino desde allí, abre una puerta. Vemos la mano de un hombre, de un agujero allí. El hombre que roba a esa criatura se la da a otro hombre. Había una flor brillante en su ropa, ese hombre toma esa flor. Les da dinero a cambio de estas cosas. Luego se nos muestra que a la gente de ese reino todavía no le gusta Maléfica de corazón. Piensan que ha robado a su princesa. Y ella siempre quiso matar a la princesa Aurora. Ahora la escena cambia y vemos a la princesa Aurora feliz en el bosque. Ella era la reina allí. Ella estaba bailando con las diferentes criaturas. La gente le trae sus problemas. Le dijeron que faltaba una criatura de aquí. La criatura que ese hombre robó. Al escucharlo. La princesa Aurora se preocupa. Entonces esas pequeñas hadas elevadas llegan allí. Empiezan a hacerla feliz. Corren mientras. Tienen su corona para que ella pueda correr detrás de ellos. Como la princesa Aurora baja a quien vio. ¿El mismo chico que se acercó a ella al final de Maléfica parte 1? Entonces él no era su verdadero amor. Él era un príncipe. Su nombre era Príncipe Felipe. Le gusta la princesa Aurora desde hace muchos años, y aquí finalmente se propone ella. La princesa Aurora mira mientras lo escucha. Porque a ella también le gusta. El cuervo de Maléfica significa que Diabal también estaba viendo todo esto. Va y le cuenta todo a Maléfica. Maléfica vuela desde allí y se acerca a la princesa Aurora para hablar. El príncipe también acude a sus padres para decirles que le gusta una chica. Luego vemos que el príncipe Felipe ha llegado a su reino. Al ir allí, le dice a su padre que significa que le dice al rey, a la reina y a los demás que me he propuesto esa chica. Ella también ha aceptado. Al escucharlo, su padre significa que el rey se vuelve feliz. Pero la reina se pone triste. Pero ella no le mostró esto a su hijo de mala gana dice que está bien. Llamaremos a la princesa Aurora y a su madrina en la cena. Por otro lado, vemos que Maléfica está hablando con la princesa. ¿Aurora? Ella dice que princesa, deberías preguntarme una vez antes de comprometerte. Maléfica dice que no hay nada como el amor verdadero. Los chicos siempre engañan. Por eso fui tu verdadero amor. Te amo desde mi corazón. Por eso te digo bien... Entonces la princesa Aurora dice que por favor no pienses así. Si alguien te ha engañado, tal vez la gente del mundo no sea así. Maléfica dice que está bien, te amo, por eso estoy de acuerdo contigo. Ahora vemos que llega el día en que ambas familias cenarán. La madre del príncipe Felipe va a su armario secreto. Cuando iba allí se nos muestra que era una fábrica de hierro. Cuando esa reina pasaba de allí, vemos una flor brillante allí. también estaba esa criatura que fue robada por un hombre. Esa reina va y le dice a ese hombre que se apresure a completar su trabajo, el tiempo es corto. Luego vemos una rueca allí y había la misma aguja en ella. Esa fue una escena misteriosa pero no sabíamos sobre los planes de esa reina. Y luego aquí cambia la escena. Ahora Maléfica, su cuervo que tenía la forma de un humano, y la princesa Aure. Se preparan en el bosque para ir a cenar. La princesa Aurora se veía hermosa. Cuando Maléfica pone sus pies en ese reino, todas las personas se asustan de ella y comienzan a esconderse. Algunas personas sacan sus armas. Pensaban que Maléfica es una mala bruja. Pero Maléfica los estaba disfrutando todos. Ella no les dijo nada. Ella sigue sonriendo. Ahora vemos que han llegado adentro. Significa dentro del palacio para el rey y la reina. Ahora empieza la cena. La reina continuamente en lugar de hacer feliz o impresionado a Mlaficent. Ella le hace recordar los viejos tiempos de ella que eres tú quien maldijo a esa princesa. Ella no hablaba bien. También le dice a Maléfica que tú también habías matado a humanos, ¿recuerdas? Maléfica también le dice a la reina que la gente de tu reino entró en mi bosque y se robó mi criatura. La lucha aumenta en ellos. El rey le dice a su reina que se calle. ¿De qué estás hablando? Por otro lado, la princesa Aurora le pide a Maléfica que mantenga la calma. La reina no prohíbe. Ella comienza a hablar de manera extraña. Ella dice que si mi hijo y la princesa Aurora se casan. ¿Quién será su verdadera madre? Al escucharlo, Maléfica se lastima. Porque pensaba en sí misma como la verdadera madre de la princesa Aurora. Ella extiende sus alas y saca energía verde con esa energía que todo cae a distancia. La reina también se asusta sin ningún motivo y se esconde detrás del rey. El rey cae. La reina comienza a hablar en voz alta de que Maléfica le ha dado una maldición al rey. Aurora la cree. Ella le pide a Maléfica que elimine su maldición. Porque maldice a todo. El mundo una y otra vez, entonces Maléfica dice que princesa Aurora, tú también dices esto, no le doy ninguna maldición. Pero la princesa Aurora no cree en Maléfica. Porque la reina la ha abordado de buena manera. Luego llegaron los soldados que estaban a punto de atacar a Maléfica. Maléfica la última vez le dijo a la princesa Aurora que no vendrás conmigo. La princesa Aurora no le da ninguna respuesta. Ella se sienta con la reina y el rey, entonces Maléfica se pone triste y sale volando de allí. Su cuervo también estaba con ella, rompen la ventana y salen. Pero había una niña más que estaba con la reina y el rey. Ataca a Maléfica con la bala de hierro. Debido a eso, ella cae al océano. Ahora vemos que el rey estaba desmayado en el castillo. Luego lo llevaron a su dormitorio, todos estaban preocupados. Entonces su hijo significa que el príncipe Felipe dice que lo beses en la frente. Ella dice que lo amas de verdad. Eres su esposa, tal vez él se ponga bien de nuevo. Pero la reina hace extrañas expresiones por dentro. Porque ella no ama al rey de verdad y tampoco cree en estas historias. Ella era una mujer codiciosa. Ella hace esto porque su hijo dice, pero aún así el rey no se despertó. Cuando Aurora ve esto, dice que hablaré con Maléfica para eliminar su maldición. Cuando llega al bosque, todos dicen que aún no hemos visto a Maléfica. Ella no vino aquí. Por otro lado, el compañero del rey y la reina vigilaba el océano. Cuando saldrá Maléfica del océano, pero ella ve que vino una criatura y se lleva a Maléfica con ella. Inmediatamente le cuenta todo a la reina. La reina dice que la detiene de inmediato. Por otro lado, Aurora regresa del bosque en ese reino. Pero una criatura mágica también entra en ese reino mientras se esconde en su caballo. Esa criatura llega allí donde estaba aprisionada la criatura anterior. Ese hombre también encarceló a esa criatura, la princesa Aurora le dice a la reina que no he visto a Maléfica por ningún lado, ¿le pasa algo a ella? Entonces Queen dice que no te pongas en tensión, ella es fuerte y estará allí, intenta atraparla. Por otro lado, la compañera de esa reina aún vigila el océano. Como verá a Maléfica, la hará matar. Luego se anunció que dentro de los próximos tres días, hay un matrimonio del príncipe Felipe y la princesa Aurora, queremos dejar todas las peleas. Queremos librar la pelea. Y todas las criaturas del bosque están invitadas a esta boda. De hecho, era su plan. Quieren encarcelar a todas las criaturas del bosque después de matar a Maléfica. Para que nadie pueda asegurarlos. Entonces, ocuparán ese bosque. Por otro lado, vemos que Maléfica se despierta. Ella resultó herida. Estaba escuchando las voces de algunas criaturas. Decían que atacaremos a los humanos. También tienen alas y cuernos en la cabeza. Vienen al bosque en busca de un lugar para vivir, porque pensaban que el bosque puede ser un punto seguro para ellos. Antes de atacar a los humanos, Maléfica también llegó allí. Una de las criaturas se mueve hacia Maléfica. Le dice que nos transfiera sus poderes. ¿Cómo podemos derrotar a los humanos, dinos? Pero Maléfica lo lanza. Lejos, el nombre de la cabeza de esas criaturas era Borra, cuando ve que Maléfica tiene los poderes que puede arrojar a cualquiera hasta ahora. Se vuelve feliz. Que será fácil abordarla. Ahora el compañero de Borra lleva a Maléfica a la cueva. Le dice que aquí convivían las hadas buenas y malas. Debido a que los humanos comienzan a cazarlos, por eso tuvieron que vivir juntos, luego llega a una estructura. Esa estructura todavía estaba allí y no hacía ningún movimiento, entonces el compañero de Borra le dice que Maléfica eres de su familia. Eres la última hada buena y poderosa. Ese hombre le dice a Maléfica que eres el más poderoso. Pronto llegarás al escenario en el que te convertirás en el hada más poderosa del mundo. Pero esa última etapa aún no la atraviesas. Y eso es perdonar a la princesa Aurora. Porque la amaste toda la vida. Se necesita mucho coraje para perdonar a alguien de corazón. El que perdona a alguien de corazón. ¿Será la persona más fuerte del mundo? Entonces Maléfica dice que no, no puedo perdonarla. Siempre la amé pero ella me engañó. Entonces Borra también llega allí, él le dice que el príncipe Felipe y la princesa Aurora se van a casar. Tenemos buenas posibilidades de atacarlos, pero Maléfica se queda callada aquí. Por otro lado, vemos que la reina está torturando a la princesa Aurora mientras habla. La princesa Aurora estaba sintiendo esto. Ella va al príncipe Felipe y le dice que estoy soportando esto solo por ti. De lo contrario, no me gusta la reina. Por otro lado, vemos al hombre de la reina que estaba trabajando en la flor resplandeciente. Él prepara un poco de polvo en polvo. Dice que las hadas pueden morir con él. Lo he preparado para matar a Maléfica. Al verlo, la reina se pone feliz. También tiene una pequeña hada. Cuando le arroja ese polvo, el hada muere. La reina se pone feliz. Ese hombre dice que puedo hacer más polvo solo cuando traes más flores brillantes. Entonces la reina ordena a sus hombres que recojan esas flores inmediatamente. Cuando sus hombres llegan allí para recoger esas flores, Maléfica lo sabe. Ella también llega allí, pero fue demasiado tarde. Sus soldados han arrancado todas las flores, y Maléfica no pudo hacer nada aquí. Ella estaba triste. Porque siempre le pasaba algo malo. Esos soldados atacan a Maléfica con la bala de hierro. Pero entonces el compañero de borra se le pone delante y la salva. Maléfica también hace un escudo debido a eso, se protegen. Borra comienza a atacar a otros soldados. Pero cuando Maléfica lleva al compañero de Borra a la cueva, ¿estaba muerto? A la mañana siguiente, vemos que comienzan los hechos del matrimonio del príncipe Felipe y la princesa Aurora. Todas las criaturas del bosque se dirigían hacia el reino. Pero cuando el cuervo de Maléfica que tenía la forma de un humano, entró, fue detenido. Vemos que la princesa Aurora se veía hermosa. El príncipe Felipe le da una flor. Esa no era otra que la flor resplandeciente de su bosque. Al verlo, se sorprende de que porque la reina envió esto por mí, ella va a buscar a la reina. Luego encuentra esa puerta secreta, esa flor todavía estaba en sus manos. Mientras camina llega a esa rueca. Ella comienza a tener visiones de que, ¿cuál era la maldición y a dónde me llevan? Ella ve que había dos hadas encarceladas. Esas criaturas fueron encarceladas por ese hombre. Estaba a punto de soltarlos pero ese hombre la detiene. Entonces llega la reina. Ella le dice a la princesa Aurora que mi reino estaba cerca de ese bosque primero. Pero esas criaturas y los antepasados de Maléfica dañan mi reino. Mi padre estaba muerto. Pero cuando mi hermano va allí para resolver este asunto, esas criaturas también mataron a mi hermano. Cuando me quedé solo, entonces tengo que casarme con el rey. Es mi esposo pero no lo amo. La reina dice que me vengaré de todos ustedes. Ella le ordena al soldado que aprisione a la princesa Aurora en una habitación, ellos hacen lo mismo. Entonces esas criaturas también fueron encerradas en una habitación, luego les rociaron con el polvo que había preparado ese hombre. Debido a esto, todas las criaturas se debilitan. La habitación en la que estaba Aurora y su vestido de novia, ella lo rompió y con él hace una cuerda larga. Intenta bajar del castillo. Pero luego llegan los soldados y la princesa Aurora se encierra en la habitación. El cuervo de Maléfica que tenía la forma de un humano también entra al castillo. Al otro lado, el príncipe Felipe estaba sentado con su padre enfermo. ¿No sabe todo esto? Ahora la reina estaba en el techo de su castillo. Ella estaba lanzando bombas hacia ese bosque, por otro lado, Borra también venía con su ejército para atacar ese reino. Mientras tanto, teniendo una oportunidad, Aurora se cuelga con esa cuerda de ropa y baja. Ella entra en la habitación del rey y el rey Felipe también estaba allí. Ella cuenta todo lo que había hecho la reina con ella. Maléfica no maldijo a tu padre. Eso lo da tu madre. Al escucharlo, el príncipe. Felipe se sorprende. Por otro lado, vemos que Borra y sus compañeros venían a atacar el reino. Pero la gente del reino los atacaba continuamente. Y sostienen algunos de ellos. Entonces la princesa Aurora ve ese cuervo de Maléfica. Eso fue en forma de humanos. Ella le dice que para salvar a la gente tenemos que abrir la puerta de la iglesia aquí. Empiezan a abrir la puerta de la iglesia. Salvan a todas las criaturas que van allí. Las pequeñas hadas llenan los huecos con las flores de donde salpicó ese polvo. Entonces ese polvo no pudo salir de allí. Y no daña a ninguna criatura. Cuando la compañera de la reina va a poner los finos ella misma cae de allí. El príncipe Felipe va a hacerle entender a su madre pero la reina ordena al soldado que lo sujete. Pero antes de esto, Felipe salta del castillo. La princesa Aurora y el cuervo de Maléfica también fueron capturados. Pero luego Maléfica llega allí. Luego transformó ese cuervo en un gran oso. Ese oso abre la puerta de la iglesia y libera a todas las criaturas de allí, Maléfica comienza a atacar a otros y a salvar a su gente. Entonces Borra también llega allí y comienza a pelear con los soldados de la reina. Felipe viene, lo detiene y le dice que es nuestro general, no le digas nada. Entonces Borra se va de allí. Cuando el general ve que no me había matado, se da cuenta de que quien es realmente cruel. Esto significa que la reina es la verdadera opresora. Por otro lado, Maléfica llega a la azotea a esa reina. La princesa Aurora también viene a Maléfica y le dice que por favor no mates a la reina. De lo contrario, todos pensarán que fuiste cruel, pero Maléfica dice que ninguna Aurora se mantendrá alejada. No quiero escucharte. Mientras llora, Aurora dice que por favor mamá no hace esto. Cuando Maléfica escucha la palabra madre de su boca, su corazón se ablanda. Ella se emociona. Cuando se miraban así, es obvio que la reina tiene la oportunidad de atacarlos. Ella arroja ese polvo a la princesa Aurora. Pero Maléfica viene frente a ella y salva la vida de la princesa Aurora. Cuando la flecha dispara a Maléfica, ella se convierte en cenizas. La princesa Aurora comienza a llorar. Al verlo, la reina se alegra y anuncia que ahora tu Maléfica ya no existe. Y ocuparé todo el lugar. Pero luego vemos que las lágrimas de la princesa Aurora caen sobre las cenizas de Maléfica. Maléfica vuelve a revivir y sus grandes alas vuelven a salir. La reina se vuelve agresiva. Ella empuja a la princesa Aurora hacia abajo del castillo. Pero Maléfica la salva. El príncipe Felipe también sabía todo sobre su madre. Por eso también viene a Maléfica. Maléfica acepta la boda de la princesa Aurora y el príncipe Felipe. Luego el hombre pequeño también llega a Maléfica que había encarcelado a esas criaturas. Libera a sus criaturas y le da esa aguja de la que se extendió esa maldición. Todos llegan a saber que la reina había esparcido esa maldición. Ahora el rey también se despertó, el ejército de Borra atrapó a la reina y la arrojó. Maléfica la convierte en una cabra y decora ese lugar con flores. Luego le dice a Borra que ustedes son las buenas criaturas que pueden vivir con nosotros. Después de eso, hace que Aurora se ponga el vestido de novia. Luego declaró que nos mantendremos juntos en una unión. Después de eso, el príncipe Felipe y la princesa Aurora se casan. King también estaba feliz y todos los pueblos y criaturas los aplaudían. Aquí se encuentran ambos reinos. Y viven felices. Entonces Maléfica les dice a Philip y Aurora que volveré a venir aquí cuando tengan un lindo bebé, Después de eso, Maléfica se va de allí. Todo se vuelve pacífico. Aquí esta película significa que Maléfica Parte 2 también termina. Gracias por ver.